Bienvenidos a otra emisión de el podcast Bamboger Talk. El día de hoy vamos a estar, como entre nuestras costumbres, haciendo un conversatorio sobre el libro, el libro negro del programador. Este libro pues ya lo hemos venido leyendo por partecitas, por capítulos, y la idea es como dar algunas impresiones que nos permitan, entre otras, relacionarlo con nuestro trabajo, que nos ayude a mejorar nuestro trabajo y también identificar posibles cosas que no estemos haciendo bien y que a nivel general podamos mejorar. Para el día de hoy tenemos algunos invitados especiales. La idea es que cada uno en el orden que hemos definido se presente un minutico y eh, pues arranquemos, arranquemos contigo, Viviana. Hola, mucho gusto. Soy Viviana, soy ingeniera catastral y últimamente estoy en el desarrollo de software en el Banco de Bogotá. Muy feliz y muy emocionada de participar en este podcast. Excelente, Viviana. ¿Qué dices tú, Michael? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Michael. Eh, soy ingeniero de, de software. Actualmente me, me encuentro también estudiando, especializándome y muy contento de estar acá. Eh, pues desarrolló software hace ya casi unos más de cinco años, pero desde pequeño me gustaba desarrollar juegos. Tenía como 11 años cuando comencé desarrollando los juegos en, en, en C++, en, en C++, y lo dejé un tiempo y lo voy a retomar hace poco. O pues sea, ahora eres gamer y desarrollador de videojuegos. <risa> sí, sí, en mis tiempos libres y sí, cuando me queda tiempo libre. Bueno, ah, excelente. Vamos contigo, Eduardo. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Eduardo. Eh, aproximadamente yo dos años aquí en el banco. Eh, soy ingeniero de sistemas. Eh, y pues nada, digamos que estoy también extensionado eh, de participar aquí en, en las charlas de, de, del banco sobre estos temas en particular. Excelente. Y por último, su servidor, más o menos cuatro años y medio en el banco y pues líder de desarrollo de, de laboratorio digital hoy en día. Listo. La primera pregunta, para que la vayan preparando, vayan sintiéndola, es ¿has tenido éxito en un proyecto de software? Puede ser acá en el banco o puede ser en alguna de las otras empresas que hayan trabajado, pero pues vamos contigo Viviana. Bueno, eh, haciendo referencia a lo que comentaban en el libro, entendiendo que el éxito en el desarrollo de software no solamente está determinado por el tiempo de entrega, sino que también es un conjunto de, de condiciones de cómo se desarrolló ese producto y que en definitivamente el producto sea algo que pueda evolucionar y sea luego fácilmente mantenible, yo pensaría que tenía tenido fracasos, <risa> O sea, realmente porque... En mi experiencia he tenido más, más desarrollos en donde se puede tener un ambiente hostil o, o puede ser como muy complejo, digamos, de tener una sinergia entre todo el equipo. Actualmente en el banco, y pues porque sí soy nueva, entonces llevo muy poquito desarrollando, creería que el banco sí propone como ese ambiente colaborativo y, y de mejores condiciones, y del coaching y metodologías ágiles. Pero dentro de mi experiencia anterior diría que es más orientado hacia el fracaso. Vale, Diana. Yo creo que también pasa mucho que cuando uno está en ciertas industrias eh, que no tienen realmente la experiencia de, de unos líderes eh, que sean fuertes en el tema de software, termina pasando eso. ¿sí? Yo creo que eso también viene por ahí. ¿Qué dices tú, Michael? ¿Has tenido éxito eh, en algún proyecto de software? <risa> sí, yo, yo creo que, que en varios. Y, y muy importante de pronto lo que tú comentas, Jorge, que cuando uno tiene de pronto líderes que técnicamente no tienen idea sobre lo que es el desarrollo de software, eh, suele pasar esto que no entrega, de que podemos aparentar que entregamos un software que, que, es, que es una buena entrega porque se hizo a tiempo, pero tenemos una deuda técnica que nos queda ahí. Entonces, un, un líder que sabe desarrollo de software, él sabe que hacer buen software se va a demorar. Es, es como el, el mismo libro lo dice, nos, nos proponen hacer un rascacielo y terminamos haciendo una casita de paja que se destruye con nada. Entonces, eh, un buen software que sea robusto lleva a su tiempo hacer las pruebas unitarias, o sea, pruebas unitarias a conciencia de que si sí, demuestran que el código funciona, ¿no? No es por pasar el sonar o por pasar de pronto la cobertura de código, sino un, un, unas pruebas que realmente estén comprobando que, lo, que el código está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Eh, ah, bueno, pero respondiendo a la pregunta, sí, eh, trabajé casi alrededor de un año, año y medio en una aplicación médica eh, encargada de, de gestionar, de, de, de conectar, era como una red social para encontrar especialistas. Y pues básicamente yo fui el único desarrollador de esa red, estaba hecha en, en PHP y era con patrón, un patrón modelo vista controlador y fue de forma freelance, o sea, pues, fue sin contrato, fue de forma freelance, pero digamos que el cliente fue, pues, fue muy constante y, y fue una aplicación de éxito. O sea, hasta el momento no, no, no han vuelto a llamar para arreglar nada y todo pues, está funcionando bien, entonces, <ríe> entonces fue una aplicación de éxito. Listo. Hay una frase que yo estuve leyendo por ahí, no recuerdo de qué, de qué texto fue, pero decía, la confianza del cliente es difícil de ganar y fácil de, de perder. Si el cliente se encuentra con un software que, ok, se entregó en sus tiempos, pero eh, realmente no cumple con sus expectativas, pues va a ser un software que, que va a odiar. La única forma de que ese tipo de proyecto sea medio exitoso es que los obliguen a usarlo, que eso también a veces pasa. Listo. Eduardo, ¿qué dices tú? Yo no tengo, no tengo mucho donde escoger porque solo he trabajado aquí en el, en el banco, pero sí puedo comentar sobre mis experiencias académicas. Sí he tenido, digamos, proyectos bastante grandes e interesantes en, en la academia. Y sí... Sí, ha pasado como que uno no llega con, con esos buenos compañeros, porque efectivamente, eh, pues no todos están sintonizados, inclusive compañeros que no les gusta programar, cosas así como, como absurdas. Y claro, al no tener como, como ese amor por el, por el código y por, por lo que están haciendo, que es una de las cosas que decía pues, también el libro, pues se nota. Precisamente dónde está el código mío y dónde está el código de las personas que de pronto no, o las personas que sí les gusta codificar y las personas que no. Entonces, eh, sí se sentía, se veía mucho eso y los calificadores que la veían los profesores lo notaban. Entonces, preguntaban sobre el código que había hecho otra persona, le preguntaban, pues, que otra la explicara y, pues, ahí, se, ahí pasaba como esas incoherencias. Mm. En cuanto a si he tenido éxito en, en, en, pues ya en, en lo laboral, hablando aquí, creo que sí. Creo que he hecho cosas eh, pues con, el, con, con mi equipo, ya hay sí, equipos reales <ríe> de, de software. Eh, sí hemos hecho cosas buenas. Lo único que queda a veces, que creo que puede pasar y que recurrente, este, es que cuando pues, ya, ya se saca un gran porcentaje de, de la funcionalidad de de alguna aplicación o algún proyecto, esas nuevas que salen al final o esos pequeños ajustes, como que puede surgir una especie de pereza de implementarlos de, de manera aplicando patrones, ese tipo de cosas. Entonces, puede que cuando ya el producto está productivo, digámoslo así, y se tiene que agregar una finalidad, <ríe> si sí, se relajan, como ah, saquemos, pues como ya está productivo, entonces pues saquemos esa nueva funcionalidad como sea, porque ahora estoy concentrado en otro proyecto que no es ese. Entonces puede que pase como, como esa sensación de, de, de, de que como ya no es mi foco, entonces pues ese nuevo código no es tan limpio. Eso es como el comentario que tengo. Por sí. Ahí. sí, o sea... Voy a decir una analogía, ¿no? Es como el, el, el, el hijo que ya se graduó, entonces ya como que, ok, yo le paso ahí como para la universidad, porque de pronto no tiene, pero ya chao, no me, no me moleste más. Como que medio lo mantienes, pero no te comprometes. el fracción, el fracción. No, hay, hay que tratar el código a, a los desarrollos como sus bebés. Eso me parece importante. Inclusive... Si no es si no es proyectos, o sea, si sí, son proyectos que no hiciste, entonces con más veras, como que las personas dicen, uy, este código no lo hice yo, entonces pues metámoslo como sea la nueva funcionalidad también. Ok, estás haciendo un Frankenstein, eh, por así decirlo, no una quimera, le metes ahí tu pedacito dentro de todo. Eh, sí, eso eso ocurre, ¿no? Y con respecto a lo que tú llamabas homogeneidad de, del código, ¿no? Que se nota dónde está el código de Eduardo, dónde está el código de Michael, dónde está el código de Viviana. Eh, eso normalmente, o la idea es que un pull request bien hecho, <ríe> eh, un pull review bien hecho, busca que esa homogeneidad vaya pasando. Es decir, que la forma en que se programe una funcionalidad, todos estén de acuerdo. Y eso me parece importante de, de entre las prácticas de desarrollo eh, precisamente la revisión de pares. Eh, listo, listo. Personas que no les gusta más Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, y vas a arrancar tú, Viviana, es, ¿consideras que en el Banco de Bogotá has hecho un software exitoso de lo que hayas trabajado hasta ahorita? Sí, puedes decir, sí, no, nadie se va a ofender. Sí, hasta el momento, sí, la verdad yo estoy recontenta. Además que tengo buenos líderes que me apoyan, como en plan, si no sé hacer algo, pues por lo menos están ahí echándome ojito, <ríe> que no estoy trolleando, diría Edu. Ay, no. Bueno. Pero, digamos, dentro de lo que has visto, ¿no? ¿Ha salido algún producto que ya lo estén usando los usuarios? No, no sabría decir. Digamos que lo último, así que he visto que sacó así bien interesante, fue lo de la librería de los slots, pero eso tengo entendido que todavía no has pasado a producción, entonces, no. falle no, Todavía no está haciendo funcional Listo. ¿Qué dices tú, Michael? ¿Has hecho software exitoso dentro de Banco de Bogotá? Yo creo que sí. Yo estoy, pues, estoy casi que convencido que sí. Por ejemplo, no, no sé si habrá fallado, no sé si, si Julián habrá visto el código o alguno y de pronto <risa> <risa> me contradiga. <risa> Dice no hacer código sin no, el no. miércoles. <risa> eh, pues pues hace, eh, recién ingresé al banco, ya a poco, ya a como unos cuatro meses, eh, cuando pues, me figuró desarrollar, <ríe> me tocó desarrollar el, la manager de campañas eh, para automatizar campañas, la creación de campañas. Entonces básicamente ella, ella lo que recibía era, era hacer una creación automática de campañas, eso se enviaba mediante un post y, y, y eso después se, se enviaba a SendGrid, o sea, había otro proceso ahí. Eh, realmente dentro de las pruebas unitarias y dentro de las pruebas que hizo el equipo, el tester que, que, que colaboró en ese momento, pues todo salió súper bien, todo salió genial y pues no he recibido quejas de que falle tampoco y, y no me, me gustó mucho porque digamos que, que ahí me probé ya. Fue como que juntar todos los conocimientos que tenía, más los, más los líderes que yo tenía colaborándome para hacer es, es, ese proyecto, el arquitecto de mi equipo en ese momento, que era Jorge. Y, y, y estaba yo en una molécula solo, pero digamos que pues mis compañeros que están en una molécula alterna me estuvieron colaborando. Entonces quedó muy funcional y quedó de que si fallaba, pues te decía fallo y ya, y no hacía nada a medias. Entonces... <risa> Entonces, pues, me sentí muy feliz con ese desarrollo. No sé, pues me gustaría, es como mi hijito. Yo tengo el repo ahí todavía, no sé qué más le habrán agregado, pero yo conservo el, lo intacto que yo dejé, que, que, que sé que está funcionando eh, muy bien. Okay. Y como criterio de éxito, tú dices, tiene una correcta gestión de, de, los, de las excepciones, de los errores. ¿Ves? Sí, exacto. Pensaría que es como lo principal. Sí. Ok. O sea, que en los software que has hecho en conjunto con otras personas... ¿todavía no le darías ese criterio de éxito? Todavía no, porque digamos que no lo he visto todavía salir a, a producción. Eso es lo que sucede. Y, y de hecho, pues he tenido experiencias acá y lo he visto. O sea, yo eh, me he dado cuenta leyendo ahorita el libro, que pues el mismo autor dice que él conoce personas que técnicamente son muy buenas, y me ha pasado acá. He encontrado personas que técnicamente son muy buenas, pero escriben un código que no se entiende. Entonces, yo también a veces me pregunto por qué lo hacen. Lo hacen de pronto para verse, ver ah, es que mi código es, mejor dicho, es de otro mundo y nadie lo entiende. Como he visto personas que, que, que hacen un código muy sencillo y funciona muy bien. Y, y, y eso fue lo que yo aquí rescaté y por eso se los compartí, que dice que la genialidad de un buen desarrollador de, de software es, es saber encontrar soluciones sencillas por complicado que sea un problema de resolver. Entonces, yo creo que la solución más sencilla, o sea, el camino más corto y que sea entendible, eh, es el mejor. Yo soy de no usar muchas líneas de código, ¿sí? Cuando yo veo que, que una funcionalidad tiene mucho código, intento dividirlo en diferentes funcionalidades. Eh, pero he visto que hay manes que son muy técnicamente o personas técnicamente muy tesas, pero si hacen un código que tú, tú, tú te demoras mucho para entenderlo, entonces... Creo, creo que, que eso va mucho en la persona también, que, que piense de pronto en quién va a llegar a leer el código después. De acuerdo. Y está ahí también en que entiende uno por genialidad eh, al hacer código. Genialidad ¿no? al hacer código no creo que sea programar rápido. ¿sí? Eh, que Hay gente que si uno utiliza el criterio de que programan todo muy rápido y les funciona, ustedes son genios en el tema de la programación, yo creo que no tanto. ¿sí? Por eso muchos de los gurús de, del tema de software que uno más respeta son personas que han incluso ahondado en el tema de calidad de código, han escrito libros de, de, de, sobre el tema y que uno puede dar fe de que son personas que se han preocupado por eso. En cambio hay otros que pueden ser los que más líneas de código tengan en GitHub, pero nunca han hecho nada por por ese tema, ¿no? Entonces, ¿a cuál uno termina admirando? Uno termina admirando a esas personas que se han preocupado por esa calidad y que lo han documentado para que otros eh, sigan esas prácticas. O, o, o, o, o mira que también puede pasar, Jorge, que digamos alguien hace un código muy rápido y funciona, pero después de que se le hace una prueba de estrés al código, el código falla. Sí, Después de que comienza también. a hacerle pruebas, ¿sí? entonces no siempre escribir código rápido significa que el, que el código que escrito esté bien hecho. De acuerdo. ¿Qué dices, Eduardo? ¿Has hecho código que consideres o software que consideres exitoso acá en el banco? Pues ya hablabas por allá de alguno, pero... pero como sí. Que... sí, sin embargo, no sé, tal vez uno, uno eh, empieza a precisamente a adquirir más experiencia, eh, a, a estudiar un poco más... Y empieza a verle como, como, como los defectos que antes no les veía el código. Como que al principio cuando salió a producción me decía, oh, la aplicación, que raquera. Pero después cuando uno empieza a estudiar a un poco, un poco de, eh, pues de, de patrones, de clean code, uno empieza a verle como todos esos defectos. no Y, y aún pueden que algunos estén por ahí, <ríe> aún hay muchas cosas. Eh, entonces... Eh, creo que sí es exitoso, pero eh, la idea sí es como, como seguir mejorando, ¿no? Eso es lo otro, que de pronto la idea de que la primera versión productiva sea la mejor, el mejor diseño, creo que tampo, también es como imposible, ¿no? Me refiero a quien hace código perfecto, la primera vez que. que codifica, quién le copila de primeras empezando por ahí, por ejemplo ¿cierto? Entonces yo creo que, que el éxito si se refiere a que sea funcional y que resuelva un problema eh, complejo y disminuyéndole eh, pues la, el trabajo a muchas personas, claro que sí eh, pero igual creo que, que por, por el hecho de que yo entré acá actualmente como junior porque no tenía experiencia pues cometí muchos errores y bueno, no no necesariamente errores, pero sí malas prácticas que de pronto aún eh, permanecen por ahí. Entonces ¿sí? pues digamos que es, lo, es, es el deber ser porque no es, tal vez no esperaba a mí mismo que, que no cometiera esos errores, pero, pero pues sí se podría que fue exitoso a nivel que tenía en ese entonces, <ríe> como para resumir. Sí. Bueno, voy a dar feedback sobre el código que hiciste cuando recién llegaste como practicante. <risa> eh, no, realmente eh, las soluciones yo considero que son exitosas en la medida de que cumplen con la misión y la cumplen de la manera adecuada y se pueden evolucionar. ¿sí? Es decir, para mí un proyecto fallido es ese proyecto que la gente prefiere volverlo a hacer en vez de mejorarlo. Ese para mí es el, el, el, el fallido, además de lo que decía el libro, ¿no? que en un ambiente que no se fomenta eh, la cultura de testing que no se fomenta una camaradería, compartir conocimiento, yo creo que es más eso. ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el software que hemos hecho acá eh, es exitoso en su mayoría, excepto el que descartamos porque decimos, no, ya se está muy horrible, que hagamos un nuevo servicio que cumpla con eh, los requerimientos. ¿no? también en ese sentido la arquitectura también nos blinda un poquito de eso, es decir nosotros hicimos un componente que tal vez pueda ser reemplazable eh, porque está muy feo ¿no? de, de evolucionar pues se puede evolucionar todo eso en conjunto un microservicio, no toda una aplicación, entonces eso me parece que también es interesante lo que tenemos acá y que también vale la pena mencionar que eh, el código Feito está también considerado dentro de la arquitectura eh, y que llegado el momento pueda ser reemplazable inclusive no solamente porque esté mal sino porque nuevas tecnologías lo hagan mucho mejor entonces eso me parece puntual de, de, del tema y a la respuesta yo creo que sí lo hacemos que de, de alguna u otra manera también ese código feito resulta ser una buena base de lo que no hay que hacer para el siguiente desarrollo Listo. Bueno, eso era eh, como tal todo las, todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias a todos los tres por su participación. Espero que con esto que leemos el día de hoy se lleven una idea de ser más rígidos con los pull requests, no dejar pasar código feo. <ríe> que lo sustente muy bien, ¿no? que no se trata tampoco de herir susceptibilidades, no se trata de escribirle al desarrollador, ¿este código es un código de, porque es un código espagueti? No, no se trata de eso, sino de decir, ven, este código según tal cosa eh, no está bien, o no cumple con este estándar de clean code, o no hace X, Y, Z, tal cosa. Entonces, eso es la forma de, de crecer como programadores enseñando y también hacer crecer a otros. Muchas gracias a todos. Buen día. Viviana está silenciada. Gracias. Porque, pues, vale, gracias buen día a todos. Sí, sí. Okay. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Llegué <risa> para irme, perdón. <risa> Hola, adiós. Hola, adiós. No, ya, detuvimos la. No,